De 2002, versión emoji presenta. ¿Qué podemos hacer? A ver, voy a pensar. Ahí tengo una idea. Vamos a explotar todo el mundo jajajajajajajajaja. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Usaré el petardo del hipercomodo 3000. Eso explotará todo el mundo. Mi familia no podrá viajar jajajajajaja. Ja, ja, ja, ja, ja. La prendemos fuego. Ah, ayúdame. No, Luis. Vamos a la casa, pendejo. Estás en serios problemas. No. Ni que estás castigado por cien mil trillones de años por explotar todo el mundo.